La polla. Pero el pelo lo pierdo antes yo seguro ¡Guay! ¿Y yo qué, Pulis? ¡Mira la frente que tengo! ¡Dios mío! Dejé la partida ugradeada, ¿eh? O sea, es la polla, hermano O sea, la polla, la polla. Es como un cerda ellos. ¿eh? Yo... ¡Diablo! Aquí estuve ya O sea, pillé ya... O sea, espera No Sí, clear, clear, clear Aquí tenemos que ir o nos va... Es como es la polla, tío La caña Vale, pues nada, nos vamos para esta misión a todas, es que yo juego a fin, ¿eh? eres, eres un puto eh, caballero con... ¡Hostia! ¡Hostia, tú que esto es un boss! ¡Hostias, tú! ¿Qué? ¡Me he muerto! ¡Ajá! ¡Ja, ja, <risa> aguana aguana, King Kong! eh! ¡Qué bonsai, tío! ¡Oh, no, metemos aquí! A punta pala por pues moda, eh? Por pues eso, mira, cuando estemos acabando el juego lo haré. Bueno, este este es un mapa normal. Vámonos con otro Chovel Knight, nuestro caballero. Esto se puede partir, ¿eh? Ah. Lol. Ah. Vale, vale, vale, ya Copy, copy, copy. ¡Ah! Complicado ¿eh? llegar a coger esa gema. Bueno, ya llega, llega. ¡Hijo de puta. Puta rana, era una rana. Va, tengo que pillar eso A ver, arriba ¡Ajá! ¡Oh, mierda! Pero me pegó la rana Impactureno Este, este escenario no lo he visto yo nunca, ¿eh? Y se murió Es como superman super Mario. Sí, es, es así Es como un, un, un run and gun, Básicamente un plataformeo puro y duro Y yo, impactureno Este bicho es potente, ¿eh? ¿Vas a morir, perra? Puta rana O sea, me ha quitado tela de, de vida, ¿eh? Espera un momento Porque esto se tiene que partir, mira Y te da diamantes a punta pala Aquí los bichos se van regenerando, eso sí es verdad, ¿eh? Se van. ¡Ey! Este es el mejor ataque que tiene. ¡Ja! <risa> Está guapísimo, tío. O sea, me parece muy curioso. Esto es vida. ¡Oh! ¡Hijo de puta! ¡Hija de puta! Yo me creía que era vida. Cabrones, tío. Vale, pues. Eso. ¡Oh! Ya me quedo aquí a trancar, ya no puedo ir para adelante, tío. O sea, para arriba. Ah, putada, putada. Bueno, desbloqueamos este camino. Es muy raro, ¿eh? En verdad, esto, ¿eh? Brutal, chica la troleada. A ver si podemos, no llegamos, tío. Ah, no puedo, tío. A la derecha, sí, sí, pero quería llegar ahí, tío. ¿Esto es el punto de control? LOL. Vale, eh, tienes que venir para acá, tío. ¡No sube! No sube, tío ¿Y cómo se supone que voy a llegar allí si no sube? Te tengo matado o algo, ¿no? Para que te respawnes otra vez, bicho Pero bueno, como es plataformeo Lo que voy a hacer eh, directamente es para. Hipa... O sea, bueno Cabrón, ¿eh? Hostia Hostias tú Hostias tú Qué bugueito! ¡Ay, hijo puta! Está durmiendo ahora, cabrón Muérete <risa> Me gusta mucho el juego Me gusta mucho Es la polla, la verdad A mí me parece muy mega mal, la verdad Está durmiendo la rana, tío ahora la despertamos, ¿sabes? Pobre ranita A ver ¡Ah! ¡Tenemos que buguear eso! ¡Ah! ¡Ah! ¡Qué putada, eh! Ahora, ahora, ahora Vamos a pillar esto de aquí primero No se puede partir, bueno Seamos seamos pacientes Seamos pacientes, un momentito ¡Pau! Vámonos ¿Qué coño no hay? ¡Lol! ¡Qué guapo, loco! ¡Qué guapo, yo ¿Quién es el que hace eso? El fantasma este seguro, ¿no? ¡Ah, no, yo ¡Dios, qué paranoia! Y yo las ranitas No, no vea las ranitas O sea, wow Dios, imposible, ¿eh? Tú no mueres nunca, crack Un momentito, vamos a ver Sí, sí, pero... Hostia, pero es que claro, no veo nada ¡Ah! ¡Que me pega! ¡Que me pega! ¡Cabrón! Mierda, es farda Nos quedan dos de vida, no veo nada, ¿eh? Putada esta zona, ¿eh? Uf, exagerado. Déjate de rollo, que no se ve nada. Vale. Una, dos y tres, vale. Oh, qué cabrones, tío. No me salió mal el buguillo ese. ¿eh? Coño, una bomba. Qué cabrones, tío. Qué cabrones, macho. Lol. Papá, te la jugaste muchísimo. Muchísimo. Vamos a ver si aquí nos dan algo. Es que, mmm, como no se ve nada. Vale, ahí arriba tenemos que subir. A ver cómo lo hacemos. Primero subimos este y después este. ¡Ah! ¡Qué putada, tío! A ver. ¡Ah! ¡Que no llega! ¿Qué? ¡Qué putada! ¡Ah! ¡No llega! ¿Qué coño, tío? Vamos a ver, vamos a ver. Uf, va a ser complicado esto. a ver Una, dos, una. Bien, bien, bien, bien, bien. Tía, cuidado tú, chaval. ¿Lol? ¿Va a dónde estamos? Porque yo creo que estamos... ¡Buah! No se ve nada este, tío Esto es complicado, ¿eh? Ahí hay algo, ahí hay algo Que tenemos que pillar Que no sé por qué este bicho No se muere ¡No me va a tirar! ¡Tío! Ah, tengo que ir allí Ahí hay una nota musical Tengo que ir a buscarla Por cojones Bueno, aparecemos desde aquí F, papa, no veía nada No veía nada, campeón Nada Brutal bueno, espérate, si esto es una bomba... ¡Hostia! Ahí va Bueno, ya, cagada, brutal Pero veis otra vez para allá, ¿eh? No me jodáis No me jodáis Vamos, vamos para allá todas Ah, ya no me da tiempo A y si baja Ahí estamos Vamos a ver, venga Objetivizamos Ahora nos vamos a matar Es lo malo, tío Vale, lo hemos pillado, creo yo Sí, sí, lo hemos pillado ya. Lo que vamos a tener que dejar ahí, to... todas las cosas, tío. Uf. Es World Player, menos mal. Es que las notas musicales son, son Asteres que tiene el juego. A lo mejor lo de eh, cuidado. Qué bicho tan guapo, loco. ¡Oh! ¡Lol! ¡Hostia! ¡Hostia, tú! ¡Que son esqueletos, tío! ¡Qué guapo, hermano! Se o ¡Hostia! Nicole ¿Pero cómo lo has pasado? <risa> ¡Ay, qué Nicole! X1. Guapo, estás tú. Uf. Guapo estás tú, ay, qué mona Dios mío Y yo, yo, yo Te este he dicho... ¡Oh, oh! ¡Hijo de puta! ¡Hijo de puta! ¡Que se bajaba! ¡Qué cabrón! ¡Putada! <risa> ¡Qué putada! Oh. Vale, vale, vale Vamos a ver si nos sale vale, vale, nos ha salido Nos ha salido ¿Cómo ha ido, Nicole? ¿Cómo ¿Cómo te lo has pasado? Estoy mo mo morida <ríe> Me encanta Aunque, Que no se baje, claro, es lo que tenemos que hacer ¿eh? Tenemos que llegar rápido Bueno, está bien, ¿no, gol En ese aspecto ha salido y te lo has pasado bien No, me alegro, coño Mierda Vale, ahora, ahora, ahora, ahora Va, va, va Va, un speedrunner ahí rapidillo, ¿eh? ¡Hostia, la rana, tío! Espera un momento Porque hay que tengo que pillar la recuperación esa, ¿eh? Cabrón Putada Arriba está lo de, lo de Super Mario, loco Lo de Super Mario está arriba Qué putadón, ¿eh? Las púas, las púas Vamos, me lo he que ¿Qué? No Ya hemos jugado horas, campeón Adri, ¿cómo estamos? Hija de puta Ay, si me lo pasé bien Pero las heridas que me hizo el zapato Me duelen mucho, normal Es que las rozaduras son un coñazo ¿Cómo estamos, campeón? Super Adri y bueno, ya llevamos dos horas en el, en el Fortnite Que ya es normal, tampoco puede ser to, Todos los directos de Fortnite Si no, la peña lo va a terminar aborreciendo Vamos, la aborrezco hasta yo, de la gente que juega Y además, que en el competitivo también estoy hasta las pelotas Me quedan siete días de su hostia puta Bueno, no pasa nada Ya se irán renovando poco a poco Yo la verdad es que para el siguiente Bueno, me he pillado el periférico este nuevo Que es el ratón, pero bueno Soy gilipollas, tío Porque recoge coge la recuperación de vida, tío no sé si me hice sangre y todo ya lo, ya lo sé, ya lo vi, ya lo vi A ver si ahora podemos buguearlo Putada, eh Putadísima Pero es eso también, Adris Que no quiero empachar a la gente de Fortnite todo el rato Es normal, ya si yo lo paso mal en el Fortnite imaginaros las personas que soy, ustedes que me veis todo el rato Es normal, papá hijo tonto Qué cabrón No, es que ellos también juego un poco puzzlerniano, eh Es muy putle Vale, ya está, me jodió la vida Vale, para pasamos, la pasamos ¡Ah! ¡No, por favor! Sí, a qué putada tú, tío Vamos a ver Vale Vale, hay que picar eso de adelante, tío espera un momento Oh, shit Y yo Muy bien, la verdad Fue genial, Nicole Hostia No puedo partirlo ya putada ¿eh? Y la banda sonora es la caña, la verdad Es la, es la cañísima estuvo muy bien, la verdad Ganamos una partida Y estuvimos disfrutando en partidas públicas Obviamente un rato Que ya sabéis que estoy quemado del modo eh, arena todo el rato Que es normal, ¿no? Que todos los días le doy al modo arena Incluso Esta mañana no jugué al modo arena Pero uff Ayer sí estuve jugando, vamos, hasta la una y pico al modo arena Vaya coñapio Vale, eh, a ver Eh, ok Vale, vamos a ver cómo bajamos para abajo Ah, vale, necesitamos la cabeza del bicho Joder, ¿y cómo hago yo esto, crack? Me he rayado, eh Este nivel es muy discoteca Pásate el level Sí, es muy discoteca Pero brutal, hermano eh, O sea, es difícil El juego es difícil Por el otro lado Vamos a intentarlo eh. Vamos a intentarlo por el otro ladito A ver, esto es una paranoia también La música es un poco rayante En ese aspecto Hay otro elevador ¿En serio? No lo, no lo he visto, campeón De cabeza Sí, es muy creep Estamos como en el inframundo Aquí con... En verdad mola, ¿eh? Que haya un... Un Kratos, ¿eh? Cuidado, cuidado Vale, uno Dos Uno, dos Vale, nice Lo que no entiendo es porque es, porque es el caballero Shovel Knight, Shovel Knight, tío Es la polla eh, Te han robado a tu princesa, Adri Ponte en situación eh, y básicamente es eso Tienes que, que irla a buscar Es la polla, la verdad Es tu arma principal, es eh, la pala O sea, guapísimo Me he muerto, uff me he muerto, me he muerto, me he muerto Ey, paciente Parece que estamos en la macrojevi, ¿eh? Nice, sí Este, hostia, vale, vale, vale, ya entiendo Vale, vale, vale Muy buena, ¿eh? A el has visto clavado, loco A ver si podemos esperar, a ver ¿Cómo sube, tío? Sube, sube, sube, sube Vale, la tenemos aquí en la cabeza Es un juego de puzzle, la verdad Joder, hija de puta! ¿Vale? Por aquí abajo uh, uh, Joder, cabrones, tío ¡Ey! a ver qué es Hijo puta ¿Qué espada es si es una...? ¿Papá se va a buscar a su princesa? Sí Da risa que sea una pala Claro, ¿eh? el juego es así un poco eh, muy contradictorio en ese aspecto no Es una pala, ¿sabes? Es la polla un, O sea, un caballero tendría un, un cacho de espada, ¿no? Pero este tiene una pala Es la calle. Con él, con, con su pala, pues va desenterrando eh, minerales y va cogiendo eh, diamantitos y cofrecitos bonitos <risa> Madre mía Bien, vilita ¿De qué va este juego? Es, es plataforma pura y dura, regamer, speedrun, plataforma y, o sea, es un run and gun todo rato Todo rato es un run and gun Está muy chulo en ese aspecto porque es un juego diferente, ¿no? Lo que sí que le voy a bajar a la música y... Hay que x tu Plataforma que Madre mía ¿Qué espada quieres? <ríe> Madre Dios, cuántos hipnosapos hay ahí abajo Uh, pero un cofre, mamá Uh, mamá Qué grande, ¿eh? como lo ha dicho vale. uh, ¿qué? Lol, vamos a comprarle ya este anillo se si le compramos el anillo Esto era un... un... Qué guapo Qué guapo Espero que lo pases bien, qué grande. Hombre, yo es yo eso, ya lo hemos lo hemos hablado, ¿no? Que un cumpleaños solo hay una vez, así que apunta pala, la verdad. Me, me haces de la ilusión. Siempre que ves eso, os hacéis mayores aquí en el directo, ¿sabes? Vais cumpliendo años. No solo yo, ¿eh? No solo yo me convierto en un, en un caduco. <risa> Como el Warfang Killers. Ay, que será un anciano. Llegará a tener esa ley y seguiré aquí en, en Twitch dando por culo. Las pátulas, ¿eh? Que le gusta las pátulas, las pátulas poderosas. Vamos a ver si podemos... Hostia, necesitamos la cabeza de ese bicho... Vale, eh, hacemos así. Ey, vamos, a ver. Vamos a ver. Vamos a ver si cuela. ¡Uf! ¡Uh! Casi, ¿eh? A ver, papá ¿eh? Uf, buena tula. Me cago en la puta. ¡Qué cabrón! La tula, tío, qué cabrón soy. ¿Tenemos, ¡Uy! ¡What? Bueno, más o menos le vamos pillando el rollo a. A la Dugueon, esta. Cagada. A ver. ¡Cabrón! ¡Lol! Nicole Ha sido Nicole, ¿no? Madre y mía reside. X1 Papa ya está viejo Pero así lo queremos ¡Ajá! ¡Lo que me dice! Papa a los 50 jugando un juego de terror ¡Buf! Chico es, eh, Qué guapo el anillo que me acaban de dar Chico el bajonazo jugando un juego de terror, ¿eh? Hostia, puta ¿Eh? I que understand. Ajá A ver No. Y yo, este fantasma nunca muere, ¿no? Y yo no llega, loco. Ahora, ahora. ¿Y yo? ¿Que no llega, loco? ¿Y yo que no llega? ¡Hijo de puta. Vale, ya. Tengo un plan, tengo un plan. A ver. Me le voy a pegar una. ¿Y dos? No, la vida. Que va, que va, loco? ¿Qué va? ¿Qué va? Por aleatoriedad. ¡Eh! ¡No sale! ¿Qué coño? ¡Bua! ¿Qué hijo de puta? No. Ah, hostia, me tendré que. No. Qué paranoia, ¿eh? <ríe> Madre mía. Haciendo un gameplay. <ríe> A las 300 jugadas, a todos los juegos del mundo a la vez. Madre mía, a los 300 juegos, a todos los juegos. si sí, juego un montón de juegos, brutal. Papá, ¿por, ¿por qué hace bullying? ¿Eh? Y yo, papajigo, eh. tu cama se ve muy cómoda con esa llama. Si está aquí la llamaica, la verdad, está aquí. Lo que pasa es que la ha puesto fuera de escena hoy, no sé por qué. Salía ahí en plan súper creepy random. No sé qué tengo... Sin comentarios, ¿vale? Ya está, o sea, venga. Del tirón, o sea, me parece súper... Joder Tengo un punto de vida ¡Qué cabrones, tío! Son, ¿eh? Ah, porque lo hace. <risa> ¡Qué cabrón, puriña de fantasma! ¡Es que no puedo hacer otra cosa, Adri! Me mató, wow! no sapo Vale, sapo muere, no sapo muere Vale, eh, hacemos el recorrido de donde están los diamantitos ¡Uf! Uh. ¡Madre mía! ¡No, hijo de puta! ¡Lo he despertado, tío! A ver qué hay que hacer aquí, tío. Vale, creo que me he puesto arriba Una, dos y tres, va, vámonos Una, dos y tres, me dejo caer ¡Hijo puta había un puto! ¿Qué cabrón, macho? Vale, aquí hay... Dado, tío, pensaba que la había dado, wey ¡Wow! Hijo de... Madre mía, HDP, tío ¡Venid, ranas ¡Ven para acá, ignorranas! ¡Hostia! Se suicidó, no quiso vivir En este mundo cruel ¡No, brutal, eh! No voy a despertar puto fantasmita a los cojones A ver, a ver, a ver Yo, yo creo que sí, eh Ahora lo hacemos ya sí, eh Aquí, eh, le partimos aquí Vale Ahora hacemos esto Hacemos esto ¡Ah, tío! Tengo que coger esto, ¿eh? Uf, tengo que arriesgarme Nada, en verdad Paso, paso, paso Es que son... ¡Guau! ¡Este de oro! ¡No! Tío, espera, espera está, ahí, está ahí, está ahí, está ahí ¡No llego! ¡Hostia! Pues sí he llegado Pues sí he llegado <ríe> Por supuesto un DAP Ahora mismo lo hago Rip rara completamente La rayita se suicidó, brutal ¿Qué pasó, Denis? ¿Cómo estamos, campeón? ¿Cómo ha ido el entrenamiento? Llegamos, creo que al final boss ¿Será este, no? Bueno, sí, sí, sí, sí Hostia, qué guapo el final boss, eh, cuidado, eh Cuidado en el final boss, eh Specter Knight, this is our play for the Living Mortal, you shall be Summoner when it is your time Vale, and everyone Has a time As we saw is the below Shall we king. Campeón Es el cumple... Mira, eh, la última vez que yo vuelvo a decir esto, ¿vale? O sea, porque me, me regales una cosa No quiere decir que lo vayas a regalar. O sea, le he regalado una skin de, de 15 euros Directamente a Rui Gaming porque es su cumpleaños y Tengo 500 pavos Yo siquiera ahora me meto en Fortnite con todos mis cojones Y le regalo el baile porque es como que me regaláis algo Para que yo después lo devuelva No lo entiendo No lo entiendo Me parece como una falta de respeto, ah, a... Tres golpes, tres golpes, la verdad Venga, papá, todas para Lili Qué grande Vamos a ver, vamos a ver Está complicado ello el bicho, ¿eh? Vale, vale Aunque este respaldo La primera fase la tenemos Tú puedes que grande Siempre dando apoyo, tío Muchísimas gracias, gente Por compartir siempre Vuestro tiempo libre con, conmigo La verdad es una cosa que lo, o sea, lo tengo bastante bien que agradecido En todos los directos, obviamente ¡Ey, tío! Se me ha pillado el timing, ¿eh? Se me ha pillado... Ajá, ahora no, cabrón Vamos a ver, vamos a ver Nos la tira por aquí Nos la tira por allí Se va a teletransportar aquí abajo No, me la tira otra vez, loco Vale Vale, me voy a quedar aquí, eh. Estático. Vale, los esqueletos. Mato al esqueleto uno. Se tira para adelante. Le pego. Vale, vale. Vale. Eh, se teletransporta ahí abajo. No puedo pegarle el chace. Lo tira para arriba. Me quita otra vida, tío. Increíble. Esperados, eh. A ver. Increíble. Vamos a ver, vamos a ver. Tenemos que quitarle todo el parrin, tío, ahí, ¿eh? Ahora sí, perfecto. Está medio muerto ya, eh. No me jodáis, ¿eh? Vamos a ver, vamos a ver. Eh, ahora. Eh, eh, eh, No, putada. Ahora no sé qué hace, tío. No sé qué hace ahora, eh. Brutal. Vale. Me la tira. ¿Vuelve? ¿Se teletransporta aquí abajo? ¡No! ¡Me lo va a tirar otra vez! No sé dónde estoy yo. ¡Guau! ¡Que le puede quitar un.! ¡Wah! ¿Que ¡Le puede, le puede quitar un toque de vida! eh Cuidado, cuidado. Vale, le hemos pegado ahí arriba, pero nos ha quitado vida. ¡Se ha teletransportado aquí, cabrón! ¡Wow! ¡Jesus Christ, motherfucker! ¡Qué cabrón! <risa> Sí, el día, el día 26. ¡A tope! <ríe> me gusta que. O sea, me alegra muchísimo que os guste este juego, tío. Voy a comprarme el Undertale. Está guay, está guay, la verdad. Bueno, este siempre es la, la panorámica final. Es muy bonita, la verdad. Ahora puede que me caiga la princesa del cielo y tenga que cogerla. Grande, Paulili. Mm. Hay que cogerla. Timing perfecto. ¿Se caerá a la puta? ¡Chino Bitsama! ¡Oh! ¡Cabrones! ratas! ¿Dónde vas a caer? ¿Dónde caes? ¡No! ¿Dónde vas a caer? ¿Dónde vas a caer? ¿Dónde vas a caer? ¡Yo te salvo! ¡Yo te salvo! ¡Dios mío! ¡Dios! ¡La hemos cogido! ¡No! ¡Ja ja! ¡La hemos cogido! ¡Por fin! ¡Sí! ¡Ese... ¿Es el final? No, no es el final Nos queda, nos queda todavía Pero cada final de, de plataforma Siempre la anuncia así El chovernaje se despierta Abre su recompensa de cofre Y a ver qué nos da. Un mapita nuevo Ah, no un... Me da el ticket, o sea Ah, puedo Oh, nos han dado un ticket Para upgradear nuestra vida, eh Vamos a hacerlo